Ingresamos en este último bloque ya con el invitado que les anticipábamos hace un ratito nada más, Ronnie Arias, placer saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte aquí en Para Todo. Muy bien, largando el teléfono celular que estaba... Contestando cosas de Instagram. Uno es un enfermo. ¿Cómo andan, chicos? Muy buenas tardes. Muy bien. Placer de estar con ustedes. Este... Bueno, Qué genio! placer para nosotros y desde ya gracias por, por esta entrevista. En principio, preguntarte cómo estás... product... Sí. Me enganchó tu productora de buen humor, le decía Ah, mi ¿Nos que... va, vamos a dar muchas notas? Me. ¿sí? dice, cuando, te, cuando tengo trabajo, quiero voy a trabajar y después. Claro. Me convierto. Después en la casa. Vas en casa. Sí, Perfecto. no quiero. Pero bueno. bueno, valía la pena. Entonces, gracias. Bueno, ¿cómo, cómo estás viviendo? Siempre estar presente? bueno estar en, en, en, en, en televisoras de, de otros lugares del, del país. interior, claro. Perdón que no te dejo preguntar nada. <ríe> no pasa nada, mira. Si acá el que tiene que hablar sos vos, en definitiva. Bueno, ya está. Bueno, te pregunto Bueno, nada, saber cómo estás, cómo estás viviendo tu presente Desde lo personal, desde tu carrera Estoy muy contento, la verdad Después de la pandemia que Te juro que pensé que estaba muerto Que no iba a volver a trabajar nunca más Y sin embargo, estaba más vivo que nunca eh, Empecé trabajando en Uruguay Haciendo radio ahí eh, En Punta del Este En Montevideo y en Colonia Y... El año pasado volví a Buenos Aires por un tema familiar uh -huh. eh, y ya estoy acá instalado. Estoy haciendo televisión en Montevideo y radio con Andy Kutnetsov uh -huh. en Buenos Aires. O sea que mejor... Imposible. Excelente. Claro, porque supimos que te habías ido a vivir a Uruguay como para desconectar un poquito de toda esa vorágine de la ciudad, ¿no? Una casa de campo, con un jardín precioso, con tu huerta, con tus plantas. ¿Qué, qué pasó con Los ese perros. proyecto de vida? ¿Es como que lo vas no, manteniendo lo... a la paro? O... Claro, eh, la cosa es así, mira, yo cuando me, me curo de un cáncer hace 10 años, decido ir a buscar un lugar donde... <coughs> Perdón. Donde tener un, un, un, una vida un poco mejor, uh -huh. más tranquila. Busqué en varios lugares de la provincia de Buenos Aires. Esa foto la odio. Eh, <risa> esa no. Eh, es que has cambiado un montón un de, en estos años, te uh -huh. digo. Sí. Te pusiste eh, a entrenar firme. De, también. Está bien. Eh, busqué un par de lugares en provincia de Buenos Aires. Pero terminé descubriendo que llegaba mucho más rápido a Colonia. Ah, en 40 minutos estaba. Volver de Pilar eran dos horas. Claro. Entonces dije, bueno, me voy a Colonia. Era como Estoy una escapadita. De lunes a viernes. Uh -huh. En Buenos Aires trabajo y después viernes me voy a Colonia. Fantástico. Y vuelvo el lunes a la mañana. Cuando en el 2019 no me renuevan en la radio, ya me fui a instalar. Con, no sé si la suerte o la desgracia, que la pandemia me encontró en una chacra sin vecinos en el medio de la nada. O sea, Puede ser creo muy bueno o muy malo. Cul... Por eso, eh, por un momento dado pensé que iban a pasar los muertos vivos caminando por la ruta. Porque acordate cómo nos vendían la pandemia. Claro, claro. sí, sí. Eh, Ronnie, ¿cómo llevas eso? Recién decías, estaba respondiendo algunas cosas de Instagram, el tema de las redes sociales, de la vorágine de los medios... En esta dualidad y en esta vida es mucho más tranquila ahí, ¿eh? por ejemplo, en la chacra en, en Uruguay. Eh, mira, no soy un enfermo un neurótico, estoy escribiendo dos series para México. ¿No? O sea, Tremendo. siempre tengo la cabeza en un montón de cosas. Entonces, me relajo, contesto las fotos de Instagram paro Por ejemplo, hay veces que sábados y domingos no toco el teléfono. Uh -huh. Me dedico ah, bien. a bueno. leer, a pensar, a ver series y no toco el teléfono. Y por momentos estoy súper enchufado. Imagínate que mientras estás en la radio, tenés que estar todo el tiempo actualizándote para meter un comentario. Sí, Entonces, ahí sí. Pero encontré un equilibrio bastante bueno. Uh -huh. Pensar que en Montevideo estoy haciendo Masterchef, Uh -huh. Y cada, cada jornada de grabación son 14 horas. No me quedan ganas ni de apretarme un granito. Claro. Entonces <risa> ni de, ni de, iba a decir ni de tirarme un pedo, pero no sé si Pero se está puede. bien. Bueno. Lo, lo bueno es que lo dijiste, eso es lo importante. Ronnie, además te vemos que sos súper multifacético, ¿no? Un creativo absoluto, porque has trabajado, eh, bueno, trabajaste, te escuchamos en radio, has trabajado en tele, en producción. Bueno, eh, ¿cómo arrancaste con esta carrera? ¿Siempre supiste que era lo tuyo, el tema de los medios? Eh, esto de producir, de escribir. Mirá. Uh, de chiquito vengo de familia de artistas, mi hija bailarina clásica, mi viejo director de teatro independiente, mi tío era Pepe Arias, que fue el primer gran monologuista político argentino. Um, entonces medio como que uno de los, uno de la familia tenía que seguir con la carrera. Claro, estaba en la sangre. Yo siempre. Exacto. Yo siempre digo que mi hermana Silina, que falleció en enero del año pasado, eh, ella hubiera sido una gran actriz y cantante. Pero mi madre puso todas las energías en el que sea famoso sea yo. O sea que no me quedó otra que obedecer al mandato familiar. Empecé haciendo comerciales desde muy pequeño, después haciendo teatro independiente, después fui periodista gráfico, la gráfica me llevó a la radio la radio la televisión y de ahí no paré más claro. o sea, creo que soy Pero muy afortunado pues es que algo de lo que me pasó en, en pandemia es que trabajo desde los 16 años y nunca había estado más de dos tres meses sin tener un proyecto mm -hmm. sin tener algo en que avanzar y te juro que pensé que estaba muerto ¿eh? me salvó, estaba leyendo Twitter un día y leo un tweet de Graciela Borges que decía qué miedo le tenemos a la pausa sí. y, y me pasó algo muy loco porque me puse a pensar en toda la gente que no tenía trabajo uh -huh. albañiles, camareros, cocineros, actores de golpe dije, ¿cuántos actores hay que hacen un éxito y después por tres años no los llaman más? Uh -huh. eh, y yo había sido un afortunado había trabajado toda mi vida claro. y cuando me relajé o sea a la semana me llegó la propuesta para hacer radio creo que uno tiene que relajarse concentrarse y aceptar lo que le toca en ese momento y, las y disfrutarlo cosas Ronnie se también caminando lentamente y disfrutarlo ¿Todo? digo porque por ahí no está mal disfrutar el tiempo que uno en tu caso que estás al palo todo el tiempo si te toca por alguna circunstancia estar más tranquilo bueno también darse el lujo y, y poder disfrutarlo claro. Exacto, tenía los perros Planté como 500 árboles En la chacra o sea, Me dediqué a algo que Nunca pensé que iba a hacer en mi vida Porque una cosa es poner cuatro plantitas Alrededor de la casa Y otra cosa es forestar un 5 hectáreas claro. Ronnie, vos mismo Entonces, hablabas sí, perdón, de esta situación de, de salud que te tocó vivir hace algunos años, de este cáncer de laringe que tuviste que atravesar, me imagino que esa situación también vino a, a enseñarte algo no, para, para el resto de tu camino para el resto de, de tu profesión ¿se resignificó todo de, de, de alguna manera? ¿aprendiste a ver la vida de otra forma después de ese momento tan eh, clave en tu vida? Siempre fue un tipo que se tomó las cosas con mucho humor Siempre fue un tipo que no le gustó victimizarse. O sea, una cosa es que yo me haga la víctima en mi familia... Eh, viste que uno siempre es la víctima pero eh, nunca me gustó victimizarme frente a las, a, a las cosas de la vida uh -huh. ni cuando era adolescente en, en los 70 y los 80 siendo gay que era complicadísimo no como es ahora uh -huh. eh, ni cuando tuve cáncer que creo que lo primero que me pregunté fue qué voy a hacer de mi vida claro. porque lo mío está en la comunicación en la, eh, soy un, eh, como dice mi, mi fonodióloga soy un trabajador de la voz. Sin duda. Y, y, y pensé, lo, lo, más, lo más loco que pensé es que, como mimo, me iba a cagar de hambre. Y retomé la escritura. Sí, es que es eso, chicos. Yo creo que a mí me empoderó reírme de mí mismo. A mí me pasa algo, cuando pasó este año lo de los Oscars, con el tema de la alopecía de la mujer de Will Smith, yo creo que si ella se hubiera reído, hubiera empoderado a un montón de mujeres que la pasan mal por el tema de la caída del cabello corporal. Creo que cuando uno empieza a tomarse con humor los problemas que, que no tienen solución o que sí tienen solución, creo que cuando uno le empieza a poner humor empieza a encontrar la salida. Eh, yo lo que hice fue escribir mucho, concentrarme mucho y no tener miedo. Creo que cuando uno se enfrenta a una, una situación tan grave como es un cáncer, eh, tiene que ponerle mucho humor y tiene que quitarle el miedo. Creo que las mujeres son más resilientes que los hombres porque son mucho más poderosas para enfrentar el temor. Aunque parezca que son débiles, aunque frente a la fuerza masculina sean débiles, Frente a todo lo que es la lucha en la vida, no hay que olvidarse que dan a luz, chicas. No jodamos. O sea, no hay acto más horrible y más hermoso en la vida de un ser humano. Sin duda. Entonces, creo que son mucho más resil resilientes frente al miedo y frente al dolor. Y si eh, te fijas en las... Eh, ¿Cómo se llama cuando se hacen las encuestas? Son mucho más las mujeres... Que han superado cánceres que los hombres. Claro, por esa actitud de, de empuje. De, de, ir para claro. adelante, de sobrevivir. De, no quedarse, de sobrevivir. Sin nada más que de haber sido dejadas de la mano de Dios toda la vida. Ronnie, tenemos un juego para vos. ¿Te animás a responder las 10, del 1 al 10, Chicos. distintas consignas que hemos preparado? lo que me pida. Ah, <risa> ¡Ay, qué cómo te, lo agarramos? ¿Te, ¿Te, ¿Te Claro, Loni. Sí. <risa> Chicos, Mendoza, ¿de qué estamos hablando? Vamos. <risa> Vamos entonces con la primera. Una persona, escucha bien porque es polémico, a la que no volverías a entrevistar nunca más. Uy, mm. qué difícil. Qué bomba. Una persona y tiene que ser un político o un juez. Mm. No mm. me no me durante los años de la liga la pasé muy mal porque no les gusta que vos veas algo que no está bien O que vos creas que no está bien Entonces, eh, entonces con un artista podés jugar más Pero con los políticos claro. no les podés decir ni siquiera que Es raro que la bicisenda sea doble mano Entonces si ni siquiera podés opinar eso Preferible que se mueran solos Vienen. Dos anécdotas graciosas que te tocaron vivir como notero la calle pase todo. ¡Uy! No, mira, el otro día se la contaba Andy entrevistando a Julia Roberts para un junket press de, creo que era mujer bonita o algo así. Yo tenía puesta una camisa muy moderna. Ustedes saben que me gusta disfrazarme de Arias. <risa> eh, y eh, llego a la nota, la productora siempre te pregunta cómo, cómo querés que sean tus planos. Ajá. Entonces, ¿cómo te you like tus shops? Y yo le digo, solo quiero ser, salir lindo. A lo que Julia Roberts dice, that's the fucking clue of the day. Claro. Es lo mejor que escuché en el Ahí está porque... la posta, Ajá. te dijo. Claro, porque lo que te preguntan es si querés plano corto, plano Ajá. largo o, o no estar. Y yo le dije, quiero que me fotografíen lindo. Te... Bueno, la canción claro. Me encanta. Esa fue, esa fue la primera, pará, porque ah. no los podés tocar. Y Julia Roberts, en un momento dado, se copa hablando conmigo sí. y me empieza a hablar de la camisa. Ah. Y me toca la camisa para ver qué tela era. No, Yo creo que me viene a dar un beso. Ah. Se, me lo, se me tiraron los guardaespaldas encima que no me cagaron a trompadas porque ella se paró y dijo, stop, stop, stop. Pero casi soy cagado a trompadas. No. Y, y casi te chapas a Julia Roberts. A Julia Roberts. Claro. A Julia Roberts. Claro. Hubiera quedado para la historia eso. Mira. Sí, sí. <risa> Hubiera sido un notón. Olvídate. <risa> bueno, vamos con la tres Tres mega famosos o famosas que te cruzaste. ¿Y en qué situación? Bueno, bueno Julia Roberts. Claro. Julia Robert, o sea, dijimos una. Julia Rono, Te faltarían dos. No, igual. <risa> la más simpática superestrella del mundo mundial, mm. Liza Minelli. ¡Wow! Súper, súper estrella. cómo fue pues, ese encuentro? Mundial, fácil de entrevistar en un hotel acá en Buenos Aires. Ajá. Fácil de entrevistar copada, relajada, riéndose de sí misma. Que eso siempre suma para nosotros que vamos a hacer nada. Claro, claro por supuesto. Um, Bruce Willis. Uh, qué bien. Muy gracioso. Y ahora se retira, ¿viste? Sí. Y vos es que. No, Tranca, Ronnie, digo, más o menos. Tranca, la nota de Ronnie. ¿Qué te pasa, Ronnie? Claro. Bueno, para, y te vas a reír. Nancy Duplá. Ah, mira. ¿Por qué? Es muy gamba y muy de prestarse a improvisar en una nota. Muy bien. Ay, mira. Hace buena dupla, digamos. Sí, porque, es más, me pasó con Penélope Cruz, que, ¿viste esa gente que te toca todo el tiempo? Que estás entrevistando y te pone la mano en la pierna y te dice, pues, tío, y, y te frena y te toquetea. Yo me quería asombrar. Claro. Sí, es que... bueno, confianza Nancy, Nancy es así. Es, está buena. entregada a que tu nota brille. Me gusta porque o sea, la compara Darín, con Penelope Cruz, digamos. Claro. claro, que te dice, ¿viste cuando te invitaste no, a Penelope Cruz? No, y Darín también, o sea, Darín te hace el chiste antes que se lo pidas. Qué buena onda, me encanta. Bueno, y del 4 vamos a pasar al 10 directamente, bien. porque ya no estamos quedando oh, oh, tiempo, ¿qué? pero me parece copado que respondas. ¿En qué sos un 10, Ronnie? Uy, contando historias. Ah, muy bien. Conta, sé que parece, pero contando historias. Me va Perfecto. muy bien con mi podcast, uh -huh. eh, me gusta contar historias. Creo que aprendí de pequeño a, a, a proyectar lo que cuento. No sé si tengo muy. sé que tengo muy buena energía, uh -huh. no sé si soy muy buen comunicador, no sé si soy muy bueno preguntando, pero sé que te puedo contar no, una historia tío. y atraparte. Eh, si no, la no primu... hubiera larchado en toda mi vida, chicos. Ah. ¡No! <risa> una técnica de seducción, digamos, funcionaba. y para el cierre tenemos dudas. la. La pregunta final. Sí. A ver. Para a ir, todo y preguntar con nosotros, se llama esto Ronnie. ¿Te llaman eh, características de USA? Sí. Suena sí. el teléfono, vos atendés el lado con tu gran inglés? Sí. sí. Y es Quarry Tarantino. Oh. Sí. Que te dice: <ríe> Vente a Hollywood para guionar Hollywood una película. ¿Sí? De aliens versus cowboys. Wow. Ya, ya está eso, ¿no? Sí. De anfibios versus cowboys. Sí. Pero okay. tendrás que irte para siempre a vivir a la Quinta Avenida, ahí en Wall Street. Si sí. sí. te olvidas de tu chacra, de, de los 500 árboles. ¿Qué, ¿Qué haces, va? Ronnie? Bajo. ¿Ok? <risa> <risa> Yendo. Yendo. Yendo. Lo está. Muy bien. No, ¿Qué genial, no, ¡Qué no, <risa> ¡Buenos días! Aliens versus Cabo. Sí, versus Cabo. Gran temática, Ronnie. Si ¿sí necesitas a alguien en tu elenco, Ahí estás. Ah, considera. Estamos. estamos, estamos. Hablan bien el inglés. <risa> Besos, chicos, gracias. Gracias, Ronnie. Genio, Te mandamos Genio, Ronnie. un beso grande. Gracias por esta nota tan bonita.